Veo que al gobierno y a los privados les sigue faltando En garantía de derechos muchos se falta y las vamos apuntando con la llora mientras tanto las apuntan Los conceptos de educación y accesibilidad son parte de la factura Perdón que te salpique De lo que hacemos pican y pican y es puro critique Dejemos a un lado esta contienda Unidos con Fenas, con seremos infalibles. Los sordos no lloran, los sordos sí que inciden. En Colombia la lista es larga. Educación, accesibilidad, salud y trabajo. Y entre todos juntos vamos a lograrlo. Uh, uh, uh, uh. Listo.